Hola qué tal amigos de la voz de la afición, en esta ocasión pues vamos a hacer el enfrentamiento entre Carlos González y Dineno de los Pumas para la temporada del 2020 en el torneo de apertura para ver cómo, cómo rindieron estos dos jugadores, comenzamos Bueno pues primero vamos a comenzar con los partidos jugados En el caso de Carlos González tenemos 16 partidos y en el caso de Dineno tenemos 17 partidos. Vamos con los goles. En el caso de Carlos González, pues solamente anotó 5 goles. Y Dineno anotó 10 goles. Ahora vamos con las asistencias o pases para gol. Dineno 0 y Carlos González un pase para gol. Una asistencia. Ahora revisamos las tarjetas amarillas. Por parte de Carlos González, 0 tarjetas amarillas y por parte de Dineno, 5 tarjetas amarillas. Aquí vemos que pues Dineno es un jugador más agresivo, que ha tenido pues más amarillas que Carlos González, que Carlos González es un jugador muy, muy limpio, ¿verdad? Continuamos. Tarjetas rojas, ninguna para eh, pues Carlos González y tampoco ninguna para... Dineno, cero tarjetas rojas. Ahora vamos a ver los números de la liguilla en la apertura 2020, tanto para Carlos González y Dineno. Vamos a revisar los números de Carlos González en la liguilla. Jugó seis partidos, anotó dos goles, 0 asistencias y se ganó una tarjeta amarilla. Cero tarjetas rojas. Ahora revisamos los números de Dineno en la liguilla. De igual forma juega 6 partidos, mete 2 goles, 0 asistencias y obtuvo 2 tarjetas amarillas, 0 tarjetas rojas. Por lo tanto a mi parecer el ganador es Dineno, gracias a que pues tuvo más goles en la temporada regular. Gracias por haber visto el video, si te gustó pues ya sabes dale like y si quieres ver más videos de deportes suscríbete al canal La Voz de la Afición. Que tengas un buen día, salud.